Mirad, en todos los grupos de cinéfilos que conozco surge siempre la misma discusión. Además, es un tema recurrente que se repite cada dos por tres. Y lo peor de todo es que nunca se llega a ningún acuerdo. Os pues estoy hablando del tema de las películas dobladas. Para algunos solo tiene sentido verlas en versión original, ya que es así como se aprecia mejor el trabajo de los actores. Aparte en las películas dobladas se pierden los matices de las instrucciones que da el director. O peor aún, se le coloca una voz a un personaje que no corresponde con la voz original, y eso le da una identidad diferente, como por ejemplo, esto que os voy a enseñar ahora. Pero Lola miradle, Es un pedazo de gato. That's one fucking nice kitty right there. Para otros, en cambio, leer subtítulos hace que no puedas estar pendiente de la pantalla Y tampoco les falta razón Y si no, mirad esto Y me imagino que este problema lo tendrán en todas las comunidades Bueno, no, la verdad es que no lo tienen en todas las comunidades Porque prácticamente no doblan casi ninguna película del mundo Así que no puedo decir eso bueno, pues no sé si este problema lo tendrán en otras comunidades cinéfilas del mundo. Lo que sí que sé es que la comunidad hispanohablante aún se agrava más todavía por el tema del doblaje latino o doblaje español, o doblaje neutro. Y de nuevo surgen las mismas preguntas. ¿Cuál es mejor de los dos? ¿Qué dobladores hacen mejor su trabajo? Porque sé que hay algunos que preferirían arrancarse los oídos antes que escuchar esto. De todas las cosas que pudieron golpearme en el trasero, ¡esta es la peor! Pero es que también hay otros que harían lo mismo si escuchasen esto otro. Todas las cosas que han vuelto para morderme el culo, esta es la peor. En fin, que con el tema de los doblajes y las versiones originales hay una polémica en la que nadie se pone de acuerdo. Y no esperéis que yo me posicione para deciros que es mejor así o asá, eso depende al fin y al cabo de cómo ha crecido cada uno, del tipo de cine que ha visto, de si vio las películas en versión original, en español o en latino, porque al fin y al cabo eso te va a condicionar y a lo que esté acostumbrado tu oído pues te sonará mejor. Y ya está, la conclusión es que son chorradas subjetivas. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. No, peña, no, claro que no. Estás en la filmoteca maldita y por eso vamos a intentar bucear en los orígenes de este problema e ir a la raíz del asunto y entender por qué, por ejemplo, España dobla el 90% de las cosas que emite en sus salas de cine, mientras que en el resto de Europa no se realiza esa conducta, y solamente se doblan los proyectos audiovisuales que van a la televisión. O por qué el doblaje latino tiene menos groserías, insultos y palabras más sonantes. Pues para responder a estas preguntas y otras más que van a ir surgiendo, hay que ponerse en contexto. Lo primero que hay que tener en cuenta es que antes del año 1927 no podía haber películas dobladas, ya que no existía nada más que el cine mudo. Para quien les interese el dato, quien tuvo el honor de inaugurar el cine sonoro fue una película titulada El cantante de jazz o El cantor de jazz, y fue la primera capaz de sincronizar sonidos con diálogos. En fin, que si queremos rastrear el origen del doblaje tendremos que partir de la fecha 1927. Pues que sepáis que no hay que esperar mucho, porque tan solo un año después ya se realizan los primeros intentos de doblar películas a otros idiomas. El problema es que no tienen la técnica, ni la tecnología para poder llevarlo a cabo. Así que tendremos que seguir esperando, pero no mucho, porque ya en el año 1932 la Paramount dobla la primera película y la lanza al resto del mundo, y esta es Entre la Espada y la Pared, y su título original es The Devil and the Deep. A España, por ejemplo, tarda dos años en llegar, así que las cosas tampoco iban demasiado bien. Y por si os interesa, el objetivo principal de la Paramount, como es lógico, es abrir el mercado. Pero atentos que solamente unos pocos años después la historia del doblaje cambia radicalmente y además pega un giro bastante oscuro. Y es que resulta que Mussolini convierte esto de lo que estamos hablando en un asunto legal. Es decir, a partir del año 1937 todas las películas que se emiten en los cines italianos han de ser dobladas al italiano. Pero, ¿por qué hace esto el duche? Pues hay que tener en cuenta que cuando se implantan leyes así se suele hacer con una doble intención. Por un lado se da una causa pública para que la gente lo asuma, pero por otro lado por detrás existen los motivos reales que suelen ser más crudos y que es mejor que la gente ni los sepa ni se los plantee. Pues con la ley del cine que se implanta en el año 1937 ocurre esto, y hay que tener en cuenta que solamente han pasado 10 años desde que se desarrolló esta técnica y ya se está utilizando de una manera política. Al pueblo italiano se le dio una justificación nacionalista y que además tiene una naturaleza bastante paternalista. Les dijeron, esto se hace para proteger el idioma italiano, así se mantiene puro y no se intoxica con palabras venidas de otros idiomas. Y ahora la pregunta del millón, ¿cuál es el motivo real? Pues algo que ya mencionamos en el vídeo sobre Serbian Film y la censura. Y es que si controlas el doblaje, controlas lo que van a decir los actores. Y si en otro país están haciendo una durísima crítica a tu régimen, pues igual a ti no te apetece mostrarla. Y simplemente cambiando lo que va a decir el actor, listo. Y fijaros si era eficiente y funcional esta ley que unos poquitos años después el propio Francisco Franco lo aplica para su dictadura. Eso consiguió que todo el cine que llegaba del extranjero en aquella época finalmente fuese traducido, ya que por ley los cines estaban obligados a servir su cine en español. Hmm, creo que con esto ya tenemos algunas de las claves para poder responder la primera pregunta que nos hicimos, que era ¿Por qué el cine español dobla tantas películas? Y a los que estáis escuchando esto y no vivís en España, de verdad, no estoy bromeando. Prácticamente el 85% de las cosas que se estrenan en las salas de cine están dobladas. Y seguro que hay peña que ahora está pensando, bueno, bueno, bueno, tampoco es para tanto que yo he visto películas dobladas al francés, al inglés y a un montón de idiomas más. Vale, sí, pero es lo que os decía antes, en las salas de cine no se estrenan dobladas, eso lo hacen cuando las emiten en televisión. Ya que se considera que a la audiencia televisiva hay que darle las cosas más mascaditas. Entonces, ¿por qué España tiene tanta tradición de doblar las películas? Pues sencillo, simplemente es un vicio feo que adquirimos del franquismo. Y digo, vicio feo porque no fue una ley que se hiciese a lo tonto, ellos tenían claro para qué la querían utilizar. Sabían perfectamente la capacidad que tiene el cine de influenciar a las personas, y por eso decidieron tener un control absoluto de lo que se decía dentro de cada sala. De hecho, son innumerables los ejemplos en los que podemos ver esta situación. Algunos se dan en películas míticas como Casablanca, ya que los diálogos donde se menciona a la dictadura o al franquismo son eliminados y sustituidos por otros más amables para el régimen. Y si no me creéis, echad un ojo a esta secuencia, anda. Lo mío es un café. Mis informes no corroboran esa declaración. Combatió usted en Etiopía, combatió al fascismo en España. Regento un cabaret. Mis amigos me han dado informes muy buenos de usted. Llevó armas a Etiopía. Exactamente. Lo mismo pasa en otra titulada Tal como éramos, donde se sustituyen unas líneas que dice Bárbara Streisand al principio de la película durante los créditos iniciales. Mirad, mirad. Pacifistas, abajo los enemigos de un mundo mismo al presidente Roosevelt. Save Spain, world peace now, president Roosevelt. El primer ejemplo que os he puesto se refiere a una película del año 1942 y esta última es del año 1973 así que calculad todos los años que ha estado en operativo este tipo de censura dentro de España. Y lo peor de todo es que con la caída del régimen franquista esta dinámica no se ha extinguido y ha seguido reproduciéndose durante toda la democracia. Y si no echad un ojo a la película Happiness. Por cierto, si queréis ver la escena exacta en la que ocurre esta censura, tenéis el vídeo este de Serbian Phil que mencioné anteriormente y donde pongo las escenas para que las comparéis. En fin, que el doblaje en España y en algunas partes de Europa tiene una naturaleza bastante oscura y siniestra. Pero, ¿ocurrirá lo mismo en América Latina? Ey, y no sé si lo habéis olvidado, pero tenemos otra pregunta pendiente que era ¿Por qué los dobladores latinoamericanos utilizan menos insultos y palabras malsonantes? Pues de nuevo, si nos vamos a la raíz del asunto, seguro que podemos contestar a estas dos cuestiones. Para empezar, de nuevo, hay que contextualizarlo. Lo primero, hagámonos una pregunta, ¿quién tiene la corona del cine en América Latina? Pues entre los años 1930 y 1950 la tiene México, pero sin lugar a dudas, ya que en aquella época se está viviendo lo que se conoce como el cine de oro mexicano. Y no era un... Uh, estaban haciendo cuatro películas, no, no, no, esa gente se lo estaba tomando en serio, tenían unos estudios tan importantes como los que había en los Estados Unidos, y hacían películas a casco porro, pero al mismo nivel que los hongkoneses en los años 80 y 90, y que los nigerianos y los indios durante el siglo XXI. Vamos, que eso era una industria en toda regla. Vamos, con deciros que en el año 1919 ya estaban haciendo thrillers políticos de cine negro como el automóvil gris y que solamente unos 10 o 15 años después ya estaban tratando temas de drogas como la marihuana, os podéis hacer una idea del nivel cultural tanto de los creadores de contenido como de la audiencia que iba a ver esas películas. O si no, porque Luis Buño, uno de los más grandes directores nacidos en España, realizó casi toda su filmografía en México. Bueno, pues volviendo al tema, México fue el primer país que se aventuró en el tema este de doblar películas. Pero a diferencia de lo que ocurrió en Europa, el doblaje en México se entendió de una manera radicalmente opuesta. Y es que peñas se enfrentaban a un enorme reto. Ellos sabían que eran los principales productores de contenido para Hispanoamérica y que muy probablemente en el resto de países se viese lo que ellos creasen. Eso es una grandísima responsabilidad y la estrategia que tomaron fue la siguiente. Intentar universalizar el doblaje. A diferencia de lo que ocurría en los países europeos que utilizaban el doblaje para proteger su lenguaje y su cultura, en América Latina se plantea un doblaje de naturaleza multicultural. ¿Y qué significa eso? Pues que incorporó a dobladores argentinos, cubanos, colombianos y hasta chilenos con la idea de crear un mosaico cultural donde todos nos sintamos identificados. Vamos, que se utilizó el doblaje para intentar crear una sensación de hermandad entre los pueblos hispanohablantes. Y mirad, uno de los mejores ejemplos donde se ve esto es una cinta que probablemente toda la peña que pasa por aquí la conozca. Os hablo del libro de la selva. Y seguro que si hacéis un poco de memoria recordaréis a unos personajes muy divertidos que eran los buitres. Cada uno de ellos habla un tipo de español diferente, uno lo hablaba andaluz, otro cubano, otro argentino y otro colombiano. Y esto hacía que un mismo doblaje nos sirviese a todas las personas. Pero ojo latinoamericanos, no pongáis la sonrisa afilada que no todo es tan bonito. Esta bonita utopía mexicana, formada por una rica variedad de acentos y de jergas, quedó sustituida por el llamado latino neutro. Que es un acento unificado que intenta ser todos y a la vez no es ninguno. Y que pretende que a través de lo aséptico todos los latinoamericanos se sientan identificados con un acento que no les suena bien del todo. Vamos, que es una cosa inventada que no tiene absolutamente nada de conexión con la realidad. Y aquí, Peña... Después de todo este repaso por la historia del doblaje, creo que ya podemos contestar a las dos preguntas que nos habíamos hecho sobre el doblaje latinoamericano. ¿Se usó igual que en Europa? No. En América Latina en los primeros años el doblaje no se utilizó para aislar a la población del resto de culturas, sino para justo todo lo contrario. Y segunda pregunta, ¿por qué no hay insultos en los doblajes de las películas latinoamericanas actuales? Pues también sencillo, la culpa de esto lo tiene el español neutro. Y es que si quieres que le suene igual de cercano a un boliviano, a un colombiano, a un chileno o a un mexicano, lo primero que tienes que hacer es eliminar todos los localismos. Y lo que tiene más localismos, pues son los insultos, las frases hechas y todo aquello que viene de los barrios. Así que si el doblaje latinoamericano es más recatado, se debe a esto del español neutro. Y bueno, peña. Este tema es interesantísimo y siento que solo he flotado por la superficie. Algún día nos meteremos más en profundidad en lo del doblaje y en temas así que no tengan tanto que ver con las propias películas. De momento dejadme en la caja de comentarios si os ha parecido bien así un tema tan meta o si preferís simplemente que comentemos películas. Y ya está peña, soy El Feo, estás en la Filmoteca Maldita y ahora sí que sí, nos vemos en los vídeos.